que empecemos, si se suma alguna más ya vamos a intentar vamos, estar atentas sí. a recogerla. Vale, lo primero de todo, vamos, bueno ahora mismo os vamos a compartir pantalla y vamos a hacer un repaso de lo que hicimos en la sesión presencial. Eh, lo primero de todo, es, os voy a explicar un poco de dónde surge todo esto de manera rápida. Eh, bueno, esto surge de la inquietud de muchas de nosotras que formamos parte de Wikitoc y también formamos parte del sector del diseño eh, y la arquitectura y el urbanismo. Eh, teníamos toda esa inquietud de, de unirnos, de compartir, de juntarnos y de esta alianza también con el mundo imaginario y con todo ello, pues decidimos eh, aventurarnos en este, en este proceso. Eh, formamos primero un grupo motor. Eh, un grupo motor que se ha encargado de iniciar este proceso que esperamos que sea un inicio de un largo camino y que sea también eh, compartido con muchas de vosotras que os queréis seguir uniendo a la comunidad y eh, bueno por comentar un poco los, los objetivos que nosotras veíamos a la hora de, de, de empezar este proceso eh, principalmente estos objetivos generales que teníamos estaban relacionados con reflexionar de manera colectiva sobre el diseño con valores feministas y hecho por mujeres, identificar dinámicas patriarcales en el sector, visibilizar los proyectos e iniciativas en las que estamos trabajando todas, las, o sea, eh, todas en este tipo de, de proyectos, pues tanto sean proyectos se pone con, relacion, relacionados con el feminismo o bien en los problemas que podemos llegar a tener en, unos, en cualquiera de nuestros proyectos, y poner en común diferentes sentires de cómo nos, nos sentimos en el sector, de, de, de temas de discriminación o ¿no? empoderamiento, pues bueno, tocar un poco todas, todas estas ramas. Y la idea es eso, comenzar ahora creando esta comunidad que en esta primera sesión precisamente fue esa parte más relacional, ¿no? de conocernos entre nosotras, de compartir esos sentires. Y luego la idea es seguir trabajando sobre ello y pues entre todas ir construyendo un poco pues lo que queramos también compartir, lo que queramos trabajar. Pues bueno, ya veremos un poco a dónde sigue también, también este camino. Eso simplemente para mostraros eh, el trabajo que hemos hecho este año, cómo han sido las fases. Eh, comenzamos con la creación del grupo motor a principios de año. Esta inquietud era anterior, pero ya era a principios de año es cuando eh, eso, creamos este grupo para comenzar y ver eh, cómo se podría llevar a cabo y cómo podría ser ¿no? es, esa parte inicial eh, de más o menos que fue desde enero hasta junio más o menos, fue esa creación de la estructura de buscar también financiación y ver cómo llevarlo a cabo o ver cómo íbamos a enfocarlo. Luego ya una vez que, que conseguimos esa parte de financiación por parte de, de Macunde y por parte de, de Diputación pues conseguimos ya dar un poco más de forma a estas, a estas sesiones que estamos realizando eh, ahora. ¿no? Eh, la primera de ellas la tuvimos el 27 de octubre, que fue esta presencial que, que os estamos mostrando ahora también un poco lo que trabajamos. Eh, ahora estamos teniendo la devolución del 10 y luego el 23 de noviembre tendremos... Eh, abordando un poco la, o viendo un poco los aportes que ha habido en esta primera sesión, las cosas que se han trabajado y demás, cogeremos todo eso y la idea es ahí, trabajar sobre ello, trabajar más en ese abordaje. Eh, después de lo que trabajemos en esa sesión, haremos también, igual, al igual que en esta, una devolución para las personas que no hayan podido asistir y por último la idea es también hacer... Eh, una evaluación un poco de todo el proceso, pues también pues, para, para ver cómo, cómo seguimos ¿no? en ello, porque la idea es que esto no se quede aquí, sino que conjuntamente, entre todas las que estemos interesadas y participando, sigamos, sigamos construyendo, compartiendo, y que no sea, no sea tampoco solo un trabajo nuestro, que, que sí que hemos sido como el motor que ha empezado todo esto, pero la idea es que entre todas también, pues, eh, veamos hacia dónde y eh, veamos vemos. hacia dónde vamos. Aquí primero de todo... Eh, quería hacer una reflexión sobre eh, el tipo de, de perfiles, los ámbitos en los que, de personas que, en las que se han estado interesadas en las que han participado en la, esta primera sesión esta es una gráfica que os mandamos también eh, a vosotras a las, que todas las que nos apuntasteis en el primer formulario enseñándoos qué tipo de, de, eso, de perfiles habían, se habían interesado por el proceso de simplemente destacar pues que había un gran número de arquitectas y urbanistas, o sea, mujeres que se relacionaban con el ámbito global del diseño, la ilustración, eh, la, la trans transdisciplinar, eh, la tecnología, interiorismo, publicidad, eh, mediación visual pedagógica, paisaje, animación, pues bueno salían un poco eh, todos estos perfiles. Esto lo quería, lo quería repasar en un inicio para luego ver, ver qué tipo de perfiles también acudieron a la sesión. Aquí sí que vimos que, que en la mayoría de las personas que, participa, que participamos en la sesión, que fue un total más o menos de unas 25 personas, que ahí también sí que es verdad que en un inicio había más gente apuntada, pero por el tema de, de los cuidados, eh, a pesar de, eso, de que habíamos puesto ese servicio de cuidado de poder asistir trayendo pues, a, eh, a tu hijo o hija o, o persona a tu cargo, eh, pues hubo, bastante, hubo, hubo algunas de las mujeres que no pudieron venir por ese, por ese tema. Y eso también hizo que, que algunos perfiles también faltaran. Eh, porque, bueno, sí que hubo un gran amplio de... de o sea, muchas mujeres que venían del ámbito de la arquitectura y la, el urbanismo, desde la moda y otras disciplinas también, desde el ámbito global del diseño también, y luego ya más puntuales eh, en torno a la innovación social y diseño de servicios, ilustración, comunicación social y mediación didáctica, audiovisuales y comunicación. Pero esas fueron como más, más puntuales. Aquí, bueno, luego también os, os preguntaremos a vosotras eh, esta reflexión un poco de qué tipo de perfiles faltan y, y cómo podríamos llegar a ellos, porque sí que es verdad que vimos que, por ejemplo, en la parte de, de educación, ¿no? parte de profesorado uh -huh. y así, que la verdad que es una pena, porque en un principio eh, sí que iba a haber asistencia desde ese ámbito, en eh, la parte, por ejemplo, de, de estudiantes, ¿no? que, uh -huh. que vimos que no, que, que no, que no llegamos a, a ellos, ¿no? Entonces, Queremos también un poco hacer ese, esa reflexión de ver también cómo llegamos a, a, a ese tipo de, de perfiles, incluso a otros ámbitos de, del diseño también. Y bueno, por entrar un poquito más en detalle, aunque alguna como Elisa y tal ya estuvisteis en la sesión, sí que queríamos hacer un pequeño repaso y compartir con vosotras alguna imagen de un poco lo que, lo que fue el planteamiento de, de la jornada, ¿no? entonces bueno digamos que, que como decía Osve era muy importante para nosotras atender a lo relacional y hacer un primer encuentro en el que sobre todo primáramos pues la comodidad y el poder generar un espacio en el que compartir desde esa desde esa comodidad y cercanía no entonces no queríamos eh, complejizar mucho la metodología y básicamente eh, hicimos un pequeño ejercicio al principio de bueno como de speed dating en el que invitamos a, a las personas que estabais a a que a través de un pequeño, bueno, mira que tiene aquí Usue, un una pequeña libreta que os dimos a modo de pasaporte, pues que fuerais intercambiando de parejas, eh, poniéndos como ese sello que también teníais eh, personal cada una con el animal que os identificaba, ¿no? Entonces, bueno, pues cada una eh, fue contando un poco sobre sí misma, era un ejercicio, pues eso, así súper rápido, pero sí que nos ayudó mucho a, a empezar a ponernos cara, nombre, un poco... Eh, de qué disciplinas veníamos y la verdad es que fue bastante divertido, fue muy divertido sí. y, y bueno, pues empezamos un poco de esta manera así como a modo también de, de calentamiento o para romper un poco el hielo. Como veis, pues bueno, íbamos eh, moviéndonos un poco el, por el espacio buscando la, la nueva víctima a la que abordar o nueva pareja y bueno, eh, después de esto sí que pasamos un poco ya a abordar lo que lo que traíamos así como de melón grande que, que lanzar, ¿no? Digamos que, que sí que nos parecía una pregunta, bueno, digamos la pregunta es, ¿qué desigualdades identificas en el sector por ser mujer? ¿No? Que es como bastante abrumador de por sí, pero sí que nos parecía un punto de, de partida que era al final lo que nos convocaba y que realmente, aunque no, no llegáramos a un nivel de comprensión o no fuera algo muy específico, pues no, no era nuestra inquietud, ¿no? Sino simplemente pues empezar a... A poder abordar un poquito el tema, comentar un poco desde, desde esa amplitud, como, por, desde dónde nos acercábamos, ¿no? y simplemente pues ver mmm, cuáles eran un poco las aportaciones. Y para eso lo que hicimos fue bueno, lo que es como un World Café, que eran tres mesas eh, con tres equipos diferentes, eh, con tres rondas, en, en la que una de las personas se quedaba como responsable de la mesa. Eh, recogiendo un poco como las aportaciones o las reflexiones que se iban haciendo y después nos cambiábamos de mesa para poder escuchar lo que otras compañeras habían estado comentando y poder construir desde ahí. Sí que nos parecía que igual era como un poco repetitivo, pero eh, precisamente el ejercicio era un poco ese, ¿no? Como ir sumándole capas a las reflexiones de otras compañeras y poder ir profundizando un poco más. Entonces, bueno creo que fue interesante porque nos permitió además eh, a las personas que igual no habíamos todavía compartido mucho, pues en ese momento conocernos un poquito más y, y ir empezando a hablar sobre el tema, como decíamos. Y bueno, después realmente la, la segunda parte de, de la sesión, digamos, ya fue esta parte más de, de puesta en, compu, en común, de compartir las reflexiones, de realmente pues poner un poco entre todas lo que habíamos hablado sobre la mesa y ver pues dónde empezaban, si podíamos empezar a, a vislumbrar un mapa común o, o unas reflexiones que, que fueran hilándose. ¿no? Y a través de este ejercicio pues empezamos a ver que, que, bueno, pues que, que coincidíamos en muchas cosas, sí que es verdad que, que, que los aportes eran bastante amplios porque la pregunta también lo era, ¿no? como que no, quizás no centramos mucho el foco como en la cuestión de en cuestiones específicas de nuestro sector, pero bueno, creo que esto también vislumbra una realidad, ¿no? O sea, que, que quizás es que los problemas o las desigualdades que seguimos identificando pues, son tan básicas como esas y hasta que no, que no abordemos como las grandes cuestiones, pues no haya lugar para otro. Pero bueno, en cualquier caso sí que queríamos eh, recoger todas estas aportaciones. Eh, a la par estaba nuestra compañera Yosune haciendo este ejercicio de graphic recording que también fue muy interesante ver cómo ella desde fuera estaba escuchando también cosas que, que resonaban con bastante importancia y digamos que un poco con la, la suma de, de todas estas recogidas hemos intentado hacer una pequeña limpieza, agrupación, bueno, una especie así de, de reflexión ni siquiera nos atrevíamos a llamarlo conclusiones ni, ni mucho menos sino que encima queríamos hacerlo para poder compartirlo hoy con vosotras y que pudierais también aportar sobre ello y ver un poco pues, pues qué era lo que más resonaba. ¿no? Sí, eh, la verdad que era un ejercicio complejo porque bueno, de todas las, eh, de todas las cosas que salieron, eh, pues bueno, el, el hecho de, de tener que, que agruparlos ¿no? también era, era difícil porque muchas cosas están relacionadas entre ellas, eh, bueno... Pues eso, pero bueno, por explicaros así de manera general cuáles son las líneas principales que, que salieron, entre ellas están la parte de a la dulce de empoderamiento, la parte de, de, de emociones, de, la parte de, de cuidados, ¿no? de Zainzac, de discriminación, de, de reconocimiento y, y hay torpena, ¿eh? Eh, que eso que no hemos comentado tampoco desde el principio, eh, nos hemos aquí lanzado a hacer todo también en castellano, porque la, la verdad que la sesión presencial también eh, eso, abordamos un poco cuál era el idioma ¿no? con el que íbamos a enfocar la sesión, de, dependiendo de las participantes que había. Entonces, pues bueno, decir también pues, que, pues, que eso que también le estamos fomentando que en la sesión también cualquiera se pueda expresar eh, en el idioma que quiera, ¿no? que en este caso. En cuanto también a vosotras que estáis participando, en caso de que o se nos quiera, también pues eso, que recogerlo, que, que también estamos abiertas, abiertas a ello, que no lo hemos comentado al inicio de la sesión y, y nos parece importante. Entonces, pues eso, como comentaba, estaban est estos, estos cinco ejes, entre las cosas que salieron por hacer así un poco un repaso, eh, pues eso, por, el, por ejemplo, por el tema de las emociones pues salía mucho ese tema de que trabajábamos desde, desde, la, desde la contención, ¿no? de muchas veces de no poder expresar eh, cómo nos sentimos, ¿no? y, que, y que luego también había, había puntos en los que había actitudes que eran, eran valoradas en, en, en los hombres, ¿no? que no eran valoradas en, en, en nosotras. Es decir, salía la pregunta de qué hay de malo en ser ambiciosa, ¿no? eh, eh, que eso de tener carácter y demás, que son valores que estaban... Eh, más valorados en los hombres y en nosotras nosotras, que trabajábamos también un poco eh, con esa contención de los sentimientos, la autoexigencia ¿no? que tenemos eh, también eh, hacia nosotras mismas. Eh, el tema de los cuidados también, eh, pues es el tema de la, de la responsabilidad con la maternidad y con, y con las personas mayores, que, que la mayoría de las veces cae, cae sobre nosotras, ¿no? que también ha salido eh, justo un ejemplo ¿no? en la que en la que parecía como que los cuidados se, se entendían como un privilegio, ¿no? Que luego Ajá. decíamos, ¿no? Pues también aparece ahí, no sé si lo veis bien, eh, ese privilegio tachado y, y destacado como responsabilidad, eh, pues eso, porque al final, pues bueno, está claro, ¿no? Que, ¿no? que no es un privilegio, sino que es una responsabilidad que cae eh, sobre nosotras, ¿no? Eh, más, el tema del, del reconocimiento, ¿no? De muchas veces, eh, salió también que como que nos minimizamos, ¿no? Como nos gusta también mucho ponernos en valor, ponernos eh, en valor eso es decir, eh, las cosas que hacemos nosotras, ¿no? También salió el ejemplo pues eso de eh, que eso también está relacionado con las posiciones de poder, ¿no? El tema de la pirámide que... Eh, que siempre en los, en los puestos de poder o los puestos de cara al exterior ¿no? suele estar un hombre y las mujeres solemos estar ¿no? en ese espacio más a la sombra, en las que como el grupo ¿no? que saca, saca el trabajo adelante. Eh, en cuanto eh, a esto también, eh, por ejemplo, el tema de, del, del espacio seguro, ¿no? que ahí sí que se comentó bastante. Como que estando en grupos sí que nos sentimos como más empoderadas, ¿no? en, eh, como en un espacio más seguro, pero luego sí que es de la que sale la reflexión también que el hecho de, de, de tener ese poder, no ese empoderamiento, estar en esa situación de poder, no nos garantiza eh, tener esa seguridad. Eh, a ver, más cosas. Eh, eh, eh, eh, también salió el, el tema de la discriminación y salió un foco muy claro en el tema de, de ser mujer y ser joven eh, Que fue bastante nombrado ¿no? en, en, uh -huh. en muchas de suman, las conclusiones Cómo se suman otras perspectivas, eso como es. puede ser joven o migrada o otra condición ¿no? que, uh -huh. que aparte de ser mujer pues te suma a esa Sí, eso es, eso es eh, también el tema de que todo este tipo de, de actitudes y, de, y demás que empiezan desde lo cotidiano, ¿no? Eso sale también así como de manera global y que uh -huh. luego se trasladan, pues por supuesto, también a nuestra, a nuestra profesión, pero que empiezan eso desde, desde casa. Uh -huh. Sí, porque tu hermano las que puede el centro, tener ¿no? contigo, realmente tu hermano quizás sea también el jefe de alguien y bueno, pues como, como esa cotidianía luego se lleva a los puestos de trabajo y a otras situaciones. Uh -huh. Salió también el tema de la falta de referentes, ¿no? Por ejemplo, ahí salieron los ejemplos, ¿no? eh, De la arquitectura, por ejemplo, de la falta de referentes, de otro tipo de arquitectura que no sea, ¿no? El, Esa figura de, del arquitecto como, ¿no? eh, como figura en sí, que eso también en bastantes ejemplos, ¿no? De, ¿no? Porque de quién ha hecho ¿no? ese, ese proyecto, ¿no? No, ha sido el arquitecto, como si no hubiese nadie más ¿no? haciendo, haciendo ese proyecto. Y luego también hubo eh, otras presiones también en el hecho de que, de que hay ciertas actitudes que, que replicamos, ¿no? Como el tema de, también decíamos, que es un sector en el que implica mucha dedicación, esas largas horas de trabajo y demás, y que es algo que, que, que vamos, que replicamos y que en realidad, pues, que, pues bueno. Sí, como sí, mucho también recaía en el tema del trabajo personal, eh, ¿no? Es. De cómo la alta dedicación pues cómo nos imponemos esta autoexigencia y que más allá de, de los ejercicios así eh, movimientos más eh, grupales pues que también necesitamos hacer como un pequeño ejercicio o trabajo personal para poder realmente combatir pues bueno cierta, ciertas situaciones que después en el día a día pues tenemos que, que afrontar. ¿no? Uh -huh y creo que más o menos... bueno y en realidad muchos aportes no pero bueno eh, sí que quería recordar que esto lo estamos recogiendo en un miro entonces digamos que es un proceso abierto porque me da todo el rato como miedo podría haber muchísimas variaciones sí. en todo caso lo que queremos es también como plantearlo como borrador para que lo podamos seguir construyendo entre todas y, y que seguro que nos estamos dejando un montón de aportaciones y de comentarios importantes no claro. Bueno, de todas formas va a ser algo como muy, muy sencillo, ¿eh? mm, digamos que hay tres bloques, uno primero que es con respecto a lo que nos venía comentando Usue de los perfiles, porque sí es algo que nos inquieta y que nos parece eh, muy importante o de sustento para, para que esto pueda seguir construyéndose, ¿no? que es básicamente pues, los perfiles que van a, a, a ser parte de esta comunidad. Digamos que nosotras tenemos esta preocupación también de, de ver a qué públicos estamos llegando y pues somos conscientes de que, de que hay muchos perfiles pues, que aún nos faltan y que seguramente pues no, no estemos sabiendo cómo llegar. Entonces, pues lo primero que os queríamos pedir era esa ayuda, de decir, bueno, pues qué perfiles echamos en falta e incluso cómo podríamos llegar. ¿no? De todas formas, eh, es una pregunta que va a estar siempre abierta, entonces, pues bueno, creo que podemos... Podemos seguir con ello y si no es ahora, eh, en algún momento, seguro que, que se nos van ocurriendo también más, más lugares. Pero bueno, a ah, vale, administraciones públicas. Sí que es verdad que había, por ejemplo, o sea, hicimos un formulario sí. de feedback después de la, de la sesión y sí que había un comentario que hablaba un poco de, de cómo les hubiera gustado que hubiera instituciones más, más implicadas, ¿no? De hecho, incluso las instituciones que han apoyado... El proyecto, Mira, y sí que es verdad. De Público Vale, en fin. o sea, sí que es verdad que, que incluso había alguna persona apuntada que luego al final no pudo asistir. Uh -huh. Pues de la UPV también, de, bueno, de ciertas eh, instituciones, pero estamos de acuerdo en que es algo que, que además si se quiere apoyar desde ahí. Esculanguilla, querés de repitación uh -huh. de sana ¿Y conocéis a asociaciones de artesanas? No, pero sí conocemos. Yo sobre cómo captar a la gente en un momento inicial, yo creo que el contacto directo es lo que suele funcionar mejor. Uh -huh. Por parte de cada uno de los que ya están. Entonces, hay asociaciones de artesanos, otra cosa es, pues eso, contactar a las personas que parece que pueden ser más, vale, ¿no? más tractoras, más uh -huh. interesantes dentro de, de estas asociaciones, porque las fronteras entre diseño y artesanía se están borrando en determinados tipos de perfiles de artesanos y de diseñadores, ¿no? Ya, yeah. uh -huh. uh -huh. Que habría igual una manera como de recogerlas o. obras. Uh -huh. Uh -huh. hay gente muy interesante. De de Me parece también interesante como la pregunta, ¿no? ¿Queremos que sea lo más diverso posible o profundizar más en algunos perfiles? ¿Queremos que sea más sectorial? ¿Para qué? Bueno, digamos que esto es una reflexión que, que también veníamos trayendo. Y en realidad, nuestra idea desde el principio, como decía, era que fuera lo más abierto posible y luego ver a dónde deriva. O sea, tampoco hemos querido nosotras dar respuesta o anticiparnos a nada, sino más bien como abrirlo, recibir a todo el mundo con los brazos abiertos y después de las que estemos, pues ver hacia dónde nos parece que es más interesante. Si queremos que sea más sectorial o para qué, bueno, como que esos, esas preguntas es parte del ejercicio que queremos ir haciendo con Vale, o sea, así era con sesión aún, esta primera sesión, va a ser esta parte más relacional, no abierta, en la que en la que conocernos y ver también qué tipo de perfiles estaban interesadas en participar, ¿eh? o sea, eh, ver también cuál era esa apertura y luego ya, ya veremos. <risa> vale, sí, eso, vais a tener tiempo, o sea, luego os compartiremos también el miro. Que es el mismo miro en el que estamos intentando también recoger un poco una especie de, de mapa con fichas de los perfiles que, que estamos formando parte de todo esto, que nos invitamos de nuevo a que completéis. Va, quiero explicar tu código Para las que no estuviste, os explicaremos eh, un poco también en qué consiste ¿no? y cómo estamos eh, organizando ese miro, que también se recoge este esquema y que tendréis oportunidad de mirarlo bien. Eh, más en detalle y aportar en él. Por una, aunque queráis a modo para luego poder ver si las podemos pues eso priorizar o ver en cuáles eh, podríamos incidir de alguna manera y, y eso, y ver cómo podemos actuar ahí y, y si desde ahí se construye pues, algún proyecto, alguna uh -huh. acción o algo que nos permita abordarlo de alguna manera. Mayoría de inclusive pues alguna, ¿eh? Bueno, Gertzendaere, falta mujer. Eh, más ser mayor, en los uh -huh. equipos llevar la mochila de otros o todos. Ahora, ahí Sansen Gaibat, o sea, fue uno de los temas que también que también salió en la sesión, ¿no? El hecho de llevar también gente gente a cargo. Uh -huh. eh... Sí, pero yo creo que se refiere, no, o sea, corregirnos, no en alto, ¿eh? Pero, o sea, igual que de ser joven, el ser uh -huh. mayor el ser como mayor. senior, como esa experiencia, Bye. como que ya es una carga también de, uh -huh. de responsabilidad añadida, ¿no? De expectativa quizás. bueno, yo creo que más que de una carga de expectativa es una carga de descalificación sobre todo Ajá. en un mundo creativo entonces Ajá. si eres mujer y además eres mayor eh, tienes que tener buenos arrestos para resistir a la presión ¿no? Ajá. Ajá. Mira, mira, en la parte de, de emprendimiento bueno Digamos que sí que había muchas de las participantes que trabajaban digamos, de forma autónoma, Bye, pero quizás sí, sí, sí. como que el emprendimiento y la, el ser autónoma, como que quizás también tenga ciertas desigualdades o diferencias que sea interesante. Esa ver era de empleadas del sector, o sea, diferenciador y Oriesta, te que solo ahorita te o sea, si hay esa solidaridad, ¿no? O sea, visión que trae las, las, las dos posiciones, ¿no? El hecho de ser empleada o ser emprendedora. Uh -huh. Uh -huh. incluso, o sea, entre nosotras mismas, ¿veis? ¿no? Vale, ¿no? vale, sí. Vale. Bai Ori Berdi, vale. o sea, mm -hmm. eh Gai Berdi Berrearekin, e, ¿es? Era estatasun hori existitzen dan eh hori emakume landiekin eta e, gure, ¿es? Eh, ba, hori eh ze federineta eh iazerro nolako erlazio da da deauka unta, no lasaño desde que uh hago -huh. uno. Uh -huh. Vale. Y bueno, un poco lo que comentábamos antes, eh, sí que era esta preocupación de habernos quedado en un, planio, en un plano muy general o, un, o muy abierto quizás sin haber entrado en, en detalles o en especialidades eh, o casuísticas concretas, digamos, de nuestro sector. ¿no? Entonces sí que os queríamos lanzar un poco esta pregunta que, que también la trabajamos un poco en ese día y que además, pues como decíamos, tampoco es una aspiración actual, sino algo en lo que ir profundizando. Pero bueno, sí que también con esta preocupación, pues incluso la pregunta de cómo podemos ir centrando ese foco, ¿no? De qué manera nos podemos ir y acercando a esas casuísticas más concretas. De todas formas, esto ya eso, o sea, es como una pregunta un tanto compleja. Va, y yo, miro o sea, lo que hemos este miro también es... Poner las preguntas que os podemos tener en Mentimeter pues, para extenderlas ahí y que... Y uh -huh. que también por las no. personas que vayan a ver Obrida, día, o que puedan aportar en ese Obrida. lugar. Hmm. Sí que es algo justo que también eh, al pensar en las, las sesiones, sí que era algo que comentábamos, si realmente teníamos que pensar en cómo... Eh, ¿Cómo tenemos esta perspectiva eh, feminista en nuestro día a día y en nuestras acciones? O sea, como que esa era una, un plano y luego había otro plano que es como esto se refleja en nuestro, bajo, en nuestro trabajo, ¿no? En nuestros diseños en tal. Digamos que, que decidimos, quizás, abordar un poco más esa parte de sentires o esa cotidianía y que sí que hay otro plano ahí, que es cómo se refleja luego en nuestro trabajo, que nos parecía también interesante abordar, ¿no? O sea, porque hablábamos de qué es arquitectura o qué es diseño feminista realmente, como luego en la práctica, ¿no? Más allá de, de la cotidianía. Entonces, bueno, pues es un tema que, pues que tiene también su complejidad y que tendremos que ver cómo justo es, a una diseño feminista. ¿es? Vale. Va a, ir a eh, balando una yuguna, ¿eh? Zeta, ni usted va eh, Beste sesión batzuetan, edo, etorquizun batean, ere, bah, laindu, la indunaiko genuke en gaibar. Eh, eh, uh -huh. uh -huh. Trabajar en grupos de mujeres por sectores y torno a las temáticas, que se han detectado previamente. ¿no? Uh -huh. Sí, sí que al principio también, o sea, bueno, los grupos que, que hicimos para el World Café eran diversos, o sea, nos parecía interesante que hubiera más diversidad. Pero bueno, sí que es verdad pues que a pesar de, de querer abordar esto como desde el diseño, la arquitectura, de una manera un paraguas muy, muy amplio, pues seguramente nos encontremos, pues como comentabas también, suele, con diferencias incluso entre nosotras, que, que también igual sería interesante para poder trabajarlas desde ahí. Entonces, en cualquier caso, como esta parte de, de los sectores ya adentro, pues también puede ser interesante a, a abordar. Uh -huh. Uh -huh, vale. Sí, la parte de experiencias también era algo que que nos parecía que podía ser enriquecedor para para todas. Vaya, daerori zelan lanza de tu cojara, se lana en eh, goduguna gureartean, valori daerei kusina ibuguna ere, urengosa yo nere ni kuste landuko doguna era izango dauri, no las harritan dogunes, eta no la lortu desakopun ba sareaue, baoriaurrea la matea edo no la izanda ibike orio gurearteko gurearte lana. Eso es lo que comentaba que que también ¿no? aquí sale la pregunta de cómo, nos vamos, cómo vamos a generar esta red ¿no? y cómo vamos a, tra a trabajar juntas, que será algo también que en la próxima sesión pues, intentaremos trabajar y ver también cómo seguir ¿no? y cómo uh -huh. seguir creando esta comunidad y ver qué, qué, uh -huh. qué podemos hacer. ¿no? Sí, digamos que para nosotras no es tan importante ahora mismo como ya poder abordar las grandes preguntas y llegar a conclusiones y qué acciones y qué... ¿no? cómo podemos eh, propiciar el cambio y tal, sino realmente pues como esto ha sido un, una pequeña semilla o un pequeño intento o un, un empiece de un proceso más largo, pues ver si, si podemos salir de, de las ideas preconcebidas que igual teníamos desde el grupo motor, pues eh, construirlo un poco más entre todas para que podamos realmente darle continuidad y ya poder ir abordando todas estas preguntas o todos estos melones que, que son muchos, vamos. A ver, visibilizar experiencias positivas. Necesitamos un en el sector, ya guste y seré, o sea, hay un garantizaje de dar, después de eso uno hay que eh, es, eh, gustar así, mañana ya eso garantizaje de aire, va a ya se, se potenciar el cabrón en el sector, ya neta a, experiencia positiva, ¿no? Lo que comentaba, que eso que al final, pues sí, es, está muy bien también ver todas estas desigualdades y ver cómo centraros a ellas, pero también destacar también esa parte más positiva, ¿no? Uh -huh. Comprender vale. en qué ámbitos momentos de nuestra actividad se manifiesta la discriminación como esquema de acción. Sí, uh -huh. con alegría, no como víctimas. ¿Pobridad? ¿Vale? Vale, Absundo. Uh -huh. uh -huh. Vale, bueno, pues han salido bastante ¿Vale? Nos llevamos muchos deberes. Muchos... Vale, bastante interesante. Vale, si os parece, pues vamos, vamos siguiendo... <coughs> Porque realmente, bueno, para ir también, también ser un poco, un poco fieles al tiempo, tiempo eh, sí que queríamos también con un poco lo que veníamos comentando de, de que queremos que, que la construcción de la próxima sesión se base en las reflexiones que traíamos y en vuestras aportaciones, pues sí que os queríamos preguntar un poco cuál sería esa expectativa o deseo sí. sí. o un poco por dónde creéis que o, os parecería que podría ir que sería interesante que abordáramos... Bueno. Ahí está el eh? Andoesa que vos es, si yo retan, eh, alguien se guarda y tú buscas en Batidella, vaya, eh, alguien te sabe que es en el discurso de Pester en Bat, pero bueno, y pues en el Digubis Caterer no la dirá tú, es que yo esta... Pues sí, eso en usted, aquí se en... Digamos que nosotras más o menos sí que tenemos una idea desde el planteamiento que hacíamos de la construcción de las dos sesiones como parte de lo mismo, pero siempre nos hemos querido mostrar abiertas a lo que surgía del al proceso a eso y, de que haga, ¿no? de... y, y ver cómo adaptarnos para dar respuesta también. Al final, lo que venimos repitiendo todo el rato, que como queremos que sea algo construido por todas, pues qué menos que, que estar a la escucha de... de de cuáles son realmente vuestras inquietudes o, o lo que os gustaría que trabajáramos. Entendiendo también, pues eso, que, que son sesiones cortas, que a nosotras nuestra ambición o expectativa al principio también era muy alta y hemos tenido que reducirlo para atender para también otras cuestiones que eran importantes, como decíamos, de, de lo relacional o entender esto como un primer paso eh, de la construcción de un proceso pues, más largo, de una comunidad o lo que tenga que ser. Pero bueno, pues un poquito desde desde desde esa pretensión de no no solucionar el mundo en bah, en re, una sesión de dos horas ayorí y huele consciente viñela es si o sea si era un etaracón que nunca un sesión que nunca un demora por a esta sala limitativas está exclusivamente ser tara y yeah. ir y al viñen para no querer aquí abarcar o sea, hoy o sea, eh, veste en experiencia que y no la, el, o sea, eh, sari eh, no la tiene ni cueste ¿no? Eso saber un poco en qué está trabajando cada una. Uh -huh. Uh -huh. Incluso como esa parte de, de sociograma, ¿no? De sí. la pregunta igual que os hemos traído más de, de esos perfiles, pues quizás trabajarla entre todas sobre uh -huh. cómo podemos esa red conectarla un poco mejor, o ampliarla. Uh -huh. Marco geográfico hay pinza va yo retaneré va yuridita bueno, como va Teresa ni a pizca, va que se se rotan el anillo en suen, no no en la nere va el real de es arrete como dudatala eh. o sea que, hay, que en cuanto a ese a tema del territorio no también veíamos eh, que estaría bastante bien el hecho de conocer también un poco la, las personas las mujeres que estamos alrededor nuestra no en que están trabajando para poder también esas crear esas mini redes no uh -huh. Pues, no. uh -huh. eh, hey, que nos wow. viene. compartir experiencias y darnos apoyo en cómo gestionar ciertas situaciones, compartir herramientas. Uh -huh, uh -huh. Sí, yo creo que eso también es como una de las ambiciones de, de toda la comunidad, ¿no? De realmente poder generar ese espacio en el que compartir y, y apoyarnos, no? No las líneas rojas por las que no pasar. Uh -huh. que puede salir valores compartidos que queremos compartir. Uh -huh. Sí, hablábamos también, ¿no? Cómo es importante quizás, eh, pues como decíamos antes, ¿no? Como trabajar desde lo positivo, desde una perspectiva, pero bueno, que también eh, quizás el marcar ciertos límites, como además es una conclusión que, o como una reflexión que salía, ¿no? Como nos cuesta a veces establecer ciertas líneas, pues que quizás ese ejercicio nos pueda, nos pueda ayudar a, a abordarlo mejor, ¿no? a ver, bueno, nos queda muy poquito tiempo, uh -huh. está aquí si usted, ¿viste galería en Matago? Eh, ¿Usted ¿tú va España? Simplemente una pregunta así un poco abierta, de bueno sí, que de hecho pues también eh, os invitamos a que si no sea por, por el mail o el miró o el Miro, lo que sea, porque bueno, por lo que comentábamos también antes, que no sabemos si hemos acertado igual con los horarios o no, hemos intentado atender a conciliaciones, cuidados varios, y tal, pero bueno, pues pues siempre eso, viendo cómo, cómo mejorar en cuanto al contenido, dinámicas, espacios y que eso, que la primera sesión fue en Bebe Cacuna como por una cuestión ahí de, de cercanías o de inauguración, pero el resto de sesiones, eh, o al menos la segunda o lo que tengamos por venir, van a ser aquí en, en Wikitoki, en casa, digamos. <risa> para recibiros ahí. Ba, y ahorita y Custea va a gustio y que sobre bueno, espacio va, de esta, de de de de de esta pregunta queda un poco abierta. Había De hecho, el Mentimeter eh, os lo dejamos ahí por si queréis luego eh, mandarnos algún comentario. Y nada, simplemente pasar, se está viendo, ¿no? El miró, nos sé decís si no, pero bueno, pasar un poco por el miró para, para ver las caras que se van, que se van sumando. Vaya, sal, sea, rempiscate, va, ahorre bueno, si ni un O sea, explicaros también un poco a las que no estuvisteis en, en la sesión. Eh, que estamos creando este Miro para, por una parte, para ir generando esta red, ¿no? eh, conectar a los diferentes perfiles que, que, hay, eh, que estamos en esta comunidad. Entonces, la idea es que cada una vaya rellenando la ficha con sus datos, con los datos que quiera compartir y que entre todas ¿no? podamos ver eh, las experiencias de cada una y que sea al final como una forma también de crear. Sí, como esa red, esa, esa conexión, que si tengamos el contacto, bueno, eso cada claro, uno lo que... Orden, hori, aukera daukazue, ikusiko eh, duzuen moduan, hemen, azalpenak daude, o sea, están aquí la explicación de, de cómo rellenar, eta bertan, hori, eh, jarri aldo, o sea aldizuen, ahi itzuzuen datu, da, que es da, behar, dana ere, dana, dana betetxe, abakuetza, ba, eh, partekatu nahi duena. Eta gaintza ere, asaldu nahi genuen asan ere eh hemen nere jarri ditugola egin dugun eh hori erreflexioa eta eta bertan saioan eh agertu zena. ¿no? Eh osuek ikusi esatzen pues eso, que hemos, no? hemos eh, compartido aquí también el esquema que hemos hecho nosotras, las reflexiones que salieron en la sesión eh, para que vosotras todas las podáis ver y podáis aportar aportar también sobre ello. Taritu ditut geituko ditugoren ere mentimeterren landu ditugun galderak, no? Eh, añadiremos también ahora las las preguntas que hemos trabajado en 20 y meses, pues para que las tengáis presentes también y, y si pues las personas que no hayan venido a, la, a esta sesión y a la anterior pues quieren aportar, pues adelante o que ayuden también pues, a aportar al, al esquema. Sí, simplemente recordaros de nuevo eh, la invitación a la segunda sesión que va a ser eso, aquí no, el día 23 el día de, de noviembre, noviembre a, a de... las 5, de 5 a 7 y media, lo haremos aquí en, en Wikitoki. Vale, así que encantadas de recibiros. Y ahora, como van a ser la sainza de Arbadosu o sea, si necesitáis eh, pues, todo el tema de cuidados y así, también daremos oportunidad de tener ese perfil aquí pues para que podáis traer a, a las personas que tengáis a, ca a vuestro cargo. Y, y poco más, que cualquier pues cosa, bien. pues es que ricasco, y que cualquier cosa, pues eso, ¿no? tenemos diferentes... Eh, maneras de comunicarnos y que nos lo hagáis. Miguel, con Milleske es que Gustieri, eh. eh, corta tu coda. Gara... Bye. A ver. Qué rica es hasta luego, codo. Va ahorita Milleske, M de gotea gatic, eh por Ibai, me he de me de aquí estamos y que esperamos veros en presencial que también tiene su magia así que nada y, y para seguir que esto sea un inicio muchas gracias por vuestro tiempo aportes y nada eso que seguimos trabajando en ello un abrazo muy fuerte abur abur abur qué rico.